Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? En este video les traigo un maquillaje muy rápido. Este video pretendo que sea demasiado, demasiado rápido y por eso voy a empezar. Ya traigo previamente eh, la cara humectada con crema y también ya me puse protector solar. De hecho, creo que todavía se nota como unas partes un poquito blancas. Este, en mi cara, pero yo creo que con el maquillaje se van a disimular bastante, bastante bien. Ok, entonces voy a empezar maquillándome los ojos. para Recuerden que cuando nos maquillamos los ojos es necesario que primero nos pongamos una base de sombra blanca para que esto resalte el maquillaje. En este caso voy a usar de la paleta de Sephora este, este blanquito que es como color cremita que se llama rose Roseband ¿okay? y lo voy a colocar por todo el párpado. Ok, entonces una vez que terminamos con este paso voy a agarrar una de mis pequeñas paletas de Saison que son para ojos y vienen en estos tres tonos como se pueden dar cuenta son tonos como tipo melón, tipo anaranjaditos que son para pieles cálidas, mi piel es cálida, entonces tengo que encontrar siempre sombras de, de estos colores para que puedan combinar con, con la tonalidad de mi piel Voy a empezar por este, este tono que es para iluminar. E igual lo voy a colocar en, en todo... No, no, no, no, no. Voy a empezar con este tono. Voy a empezar con este tono. Este lo voy a colocar en todo mi párpado. Y después me voy a seguir con este tono. ¿okay? Olvidé que primero me pongo este bálsamo labial, para que cuando me coloque el labial, eh, los labios ya estén, ya estén humectados. Entonces voy a empezar colocando este. Okay. me doy cuenta que le hace falta intensidad entonces lo que voy a hacer es voy a agarrar esta agua termal, ustedes pueden pues si tienen agua termal está bien y si no um, pueden agarrar cualquier otra agua nada más para poner aquí un chorrito okay, y así como una gotita y con esto voy a humedecer tantito la brocha y de esta manera voy a agarrar color, esto con el objetivo de que um, el color resulte más intenso en el párpado y voy a tomar de nuevo, estos colores de, de Saison la verdad es que sí les hace falta como, como mucha pigmentación entonces, este, tómenlo en cuenta por si ustedes tienen ya una paleta de, de sombras de Saison. O sea, sí les va a costar como, como un poquito construir el, el color porque sí, sí les falta pigmentación y tienes que darles muchas, muchas pasadas para que, pues para que se note el el tono algo así <ríe> y después eh, con este tono que se llama iluminador o si, ¿sí? ilumina um, no, no es su nombre <ríe> solamente es como la función de este tono, o sea como iluminar y lo que voy a hacer con mi dedo, para que pigmente más, voy a a, este, a colocarlo en mi párpado móvil este tono me parece que sí pigmenta bastante bien pero también ayuda a que lo esté colocando con los dedos siempre que coloco color con los dedos automáticamente pigmenta más entonces pues también para qué para que ustedes lo tomen en cuenta. Ok, de hecho se ve bastante bonito. No sé si en la cámara lo alcancen a apreciar, pero se ve eh, bastante, bastante bien. Uh -huh. Después voy a dar profundidad a la mirada con este cafecito, que es el cafecito más eh, oscuro. Bien, y como les comentaba, los colores de esta paleta de Sison, la verdad, sí sí tienen, sí les falta pigmentación, entonces como que sí hay que estarles dando varias pasadas, pero bueno, la verdad es que la tengo desde hace tiempo, esta paleta, y la verdad ni siquiera la había probado, ¿no? Es de esas cosas que a veces uno compra y que nada más se quedan ahí guardadas, <risa> Y de hecho no, no, sabía, no sabía cómo, qué tal pigmentaba o cómo quedaba eh, pues ya en, en, en un maquillaje ya elaborado. Este, pero eh, si me dicen si volvería a comprar eh, sombras de Saison, la verdad no. Precisamente porque les hace falta pigmentación. Entonces este, obviamente voy a acomodar esto, esta parte pero primero voy a iluminar, voy a iluminar con este tono que es justamente para, este, para dar esa iluminación y lo voy, a, eh, lo voy a tomar con este pincel aquí en, eh, en las orillas de, de los ojos. Um, voy a tomar un lápiz blanco para delinearme el área de los ojos, bueno, el lagrimal. Y lo que voy a proceder va a ser a limpiar eh, las, las esquinas para que no se vea de esta manera. Lo voy a, lo voy a limpiar. Ok, creo que ya me pueden ver un poquito mejor, ya no con la cámara tan alta. Y voy a continuar. Entonces, como les estaba diciendo, eh, ya estoy limpiando los, el contorno para que la sombra no se vea como, como que se ha salido. Y eh, también quiero delinearme la parte de, de abajo. Pero no sin antes uh, um, enchinarme las pestañas. Definitivamente debo cambiar de enchinador porque este a veces me toma como un poco de, de carne. Y sí si me, pues me lastima, entonces... Pero bueno, ya están enchinadas las pestañas y ahora lo que voy a proceder, voy a colocar un poco de rímel. Este es de la marca IN, de esos que, vende, que venden como en los supermercados y dicen que son de, como de aceite de, de, de almendras y hueso de mamé y esos. A mí la verdad me gustan bastante. Entonces ahora sí voy a delinear lo que es esta parte con el cafecito que, que es un poquito oscuro. Ok. Y nuevamente voy a limpiar con, este, pues con polvo translúcido por cualquier residuo que se me haya caído. Así, de esta manera. Voy a colocar una segunda capa de máscara de pestañas para que las pestañas se vean más largas. Después, con la misma brocha que usé ese ratito para colocar la sombra, voy a tratar de difuminar un poquito más porque puedo ver que hay unas líneas un poquito marcadas todavía. Entonces, de esta manera voy a, voy a difuminar todo. Ok, así. Y así. Y bien, ahora sí, ya quedó el área de los ojos. Eh, recuerden que todavía me colo todavía no me coloco base de maquillaje y todavía no arreglo mis cejas. Entonces, eso va a quedar listo en un segundo. Bueno, pues, este es el final del video. Este es el look. como queda finalizando? Eh, ya tengo la... La base de maquillaje, ya tengo pues toda la cara hecha y realmente me gustó, me gustó demasiado cómo, cómo quedaron las sombras. Eh, como les comentaba, son de Saison y son de un tono como melón y naranja. Eh, me gustó bastante. Yo creo que eh, honestamente, si quisiera. Volver a comprar eh, una, un tipo de sombras parecido, lo haría pero con otra marca, porque pues ya les decía que a estas sombritas les faltó pigmentación y pues sí, sí me gustó el look final, solamente que sí recuerdo que le tuve que dar varias pasaditas a la sombra, pero me gustó, me gustó bastante, obviamente es un maquillaje de día. Bueno chicos, como ya les decía, este es un maquillaje de día plenamente y um, pues me gustó bastante, ¿ok? Entonces um, voy a estar publicando otros dos videos para la próxima semana y nos vemos. Bye.